Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Ryan Berg y soy el director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y también director de la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela aquí en el centro. Les agradezco su participación hoy día en este conversatorio con Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Antes de comenzar, permítanme mencionar algunos detalles logísticos. Este evento durará aproximadamente 60 minutos. Durante el evento tendremos interpretación simultánea en inglés por Zoom. Por nuestra audiencia virtual en su pantalla de Zoom abajo a la derecha, podrán ver un globo que dice Interpretation, donde podrán elegir su idioma de preferencia. Today we will have simultaneous interpretation. Interpretation is happening through Zoom. Please use your mobile phone and a set of earphones. At the bottom of your Zoom screen, please click the globe button that says interpretation, and then select the language you wish to listen in. Después del evento, una grabación estará disponible en la página web del evento. De nuevo, gracias por acompañarnos. Venezuela sigue sumida en una crisis económica, política, humanitaria sin presidentes. Más de 7 millones de personas han huido del país, lo que supone la mayor crisis de migración fuera de un conflicto. La mayoría del país vive en la pobreza, mientras que los grupos criminales siguen trabajando mano a mano con los, acto los actores estatales para beneficiarse de economías ilícitas, como la minería y el narcotráfico. El régimen de Maduro ha consolidado aún más su control sobre el país, sigue persiguiendo a opositores políticos y activistas, viola a los derechos humanos con impunidad y mantiene casi 300 presos políticos como advertencia a cualquiera que se atreva a expresar su disidencia. En este contexto y con unas elecciones presidenciales previstas en 2024, es esencial que la comunidad internacional siga prestando atención a Venezuela. Para desentrañar estos desafíos y discutir un poco más sobre la lucha en curso para una transición democrática pacífica en Venezuela, es un verdadero honor para nosotros dar la bienvenida hoy día a Juan Guaidó, expresidente interino de, de Venezuela. El señor Guaidó es uno de los líderes más importantes para la democracia en Venezuela. Como uno de los fundadores del movimiento estudiantil venezolano, sus esfuerzos jugarán un papel clave en la oposición a los esfuerzos del gobierno de Hugo Chávez para subvertir la Constitución y erosionar los controles sobre el poder del gobierno. Tras estos esfuerzos, ayudó a fundar el Partido Voluntad Popular en 2009, que sigue desempeñando un papel destacado en la oposición venezolana. En enero de 2019, Guaidó prestó juramento como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Posteriormente fue reconocido como Presidente de la República debido a la falta de una presidencia, presidencia legítima bajo la Constitución venezolana. Su nombramiento fue reconocido por Estados Unidos y casi otros 600 países. Señor Guaidó, bienvenido. También... También quiero presentar a nuestro colega, Christopher Hernández Roy, Director Adjunto y Senior Fellow del Programa de las Américas aquí en CSIS. A lo largo de sus más de 25 años de carrera, el señor Hernández Roy ha trabajado para, para promover la gobernanza democrática, prevenir y resolver conflictos, fortalecer el Estado de Derecho y el, respecto, el respeto de los derechos humanos ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la, en la OIA, habiendo sido asesor político principal de dos secretarios generales, donde lideró los esfuerzos de la organización para exigir responsabilidades al régimen venezolano por posibles crímenes de su humanidad. Chris, bienvenido. Empezamos con elecciones. En anticipación a las próximas elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2024, ¿cuáles reformas o compromisos serán necesarios por parte de Maduro para mejorar las condiciones electorales? ¿Acaso crees que serán elecciones libres y justas? Y si no lo van a hacer, ¿qué debería hacer la oposición? Sí, primero, gracias por la invitación, gracias por la presencia. Un momento. Okay, no hubo gritos, muy bien. <risa> Continuamos. Fíjense, la elección libre y justa es la, la principal exigencia que hemos tenido los venezolanos desde el 2018 incluso, incluso antes, 17, como mecanismo de solución al conflicto. Hoy Venezuela vive una dictadura que tú describiste muy bien. En la parte, a veces vemos los números fríos, pero bueno, eh, eh, cada venezolano que migra, que cruza el Darién, que llega a este país, bueno, es, un, es algo que nos aleja de recuperar la democracia. Hoy nos sentimos de alguna manera huérfanos de afectos en Venezuela y en Caracas, producto de la migración. Podríamos dar una lista larga eh, de elementos o ítems que harían de una elección en Venezuela competitiva para lograr la solución. Prensa libre, hoy hay censura en Venezuela. Liberación de presos políticos como compromiso de una dictadura de eh, no perseguir. Mi presencia aquí hoy ah, habla de la poca voluntad de la dictadura de Maduro ah, persiguiendo el liderazgo político eh, en el país. Pero a pesar de eso, nuestro gran esfuerzo va dirigido a tener esas condiciones y transformar esa elección en una elección libre. Hay un concepto, un término acuñado que es el stunning election. Es decir, no estamos esperando incluso un régimen democrático, estamos en dictadura la primaria, que se permita la primaria, que se abran los puntos de inscripción, por ejemplo, el registro electoral para dos millones de jóvenes que no han podido inscribirse, hay 24 puntos a nivel eh, nacional. Está Ángel, que es de Puerto Ordaz, uh, hay que trasladarse hasta cuatro horas a la capital para poder registrarse, es hora de la poca voluntad del régimen. La misión de preservación electoral de la Unión Europea tiene 27 puntos muy específicos. Yo creo que lo que hay que buscar es los incentivos correctos para que en el 2024 transformar esa elección en una elección competitiva y evitar el escenario de Nicaragua, es decir, la persecución al liderazgo político, la inhabilitación de los candidatos, y precisamente es lo que estoy haciendo aquí en la ciudad, buscando protección para los que hoy están en terreno, que es muy difícil. No solamente Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bielorrusia, Rusia, Uganda, es central poder proteger a los frontliners, uh, y ese es mi rol aquí, yo espero uh, que con la presión bien ejercida eh, por la comunidad internacional, María Corina Machado, Enrique Capriles, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano, Freddy, todos puedan recorrer el país sin ser obstruidos. Así que si Maduro quiere el levantamiento de sanciones, hay un elemento muy concreto para lograr transformar esa elección en una solución política al conflicto en Venezuela. Siguiendo, eh, presidente, sobre este tema electoral, eh, un problema que ha tenido la oposición en el pasado es conseguir unanimidad. Se van a realizar ahora, dentro de poco, bueno, en el mes de octubre, primarias. Eh, ¿Cómo ve usted ese proceso y qué, qué chance tiene ese proceso de, de llegar a un candidato único? ¿Y puede, eh, por ejemplo, este proceso de, de primarias generar eh, ¿Acaso una nueva generación de líderes que pueda renovar el esfuerzo para lograr una Venezuela democrática? Entendiendo que estamos en dictadura y que inició el proceso de persecución, de nuevo mi presencia aquí, la primaria es una oportunidad para reunificar a la oposición en Venezuela. Entendiendo de nuevo, estamos en dictadura, que va a haber persecución, que va a ser desigual la lucha, que no hay acceso a medios de comunicación, que continúan 300 presos políticos, en este momento, mientras conversamos aquí, incluso algunos torturados en Venezuela. Entonces, para nosotros es la oportunidad de que los maestros que están protestando, porque ganan 5 dólares al mes, 5 dólares al mes, yo lo decía el otro día en el Wilson Center, por ejercicio de empatía, yo les pido a ustedes que están aquí hoy, que vivan hoy con 5 dólares, no todo el mes, hoy, y multipliquen eso por 30 y es lo que pasa un maestro en Venezuela. Y poder canalizar esa demanda social activa hoy en nuestro país, a diferencia de lo que algunos creen que no hay movimiento, que no hay protestas, hay en este momento una fuerza viva uh, eh, resistiendo. Entonces la primaria viene a ser lo que hicimos en el 2012 y 2013 en Venezuela, lograr la unidad mayor, lo que hicimos en el 2015 en el Parlamento Nacional, lograr una unidad que derrotó electoralmente a Maduro y empieza a cerrar la vía electoral. En el 2016 cuando decidimos ir al revocatorio, en el 2017 cuando estuvimos en las calles, en el 2018 cuando nos fuimos a la elección presidencial por considerar que no tenía las condiciones como no las tuvo en el 2019 cuando respaldamos el gobierno interino, lo que quiero decir con esto es que hemos logrado consistentemente en Venezuela la unidad unidad fuerte, una unidad electoral hemos tenido momentos difíciles, claro, como cualquier oposición que es perseguida que está tras las rejas, que está en el exilio muchos de los que están aquí hoy, veo a Eric a Lester, a Carlos, a Marco están aquí porque están perseguidos no porque no queríamos la unidad en Venezuela. Me di cuenta ayer, en una reunión con algunos venezolanos que tenemos 10 años, 10, sin poder reunificarnos presencialmente por la persecución. A veces, yo he escuchado muchas veces culparnos a nosotros, a los venezolanos, casi revictimizarnos uh, como sociedad porque no habíamos logrado el cambio, porque no ha habido unidad. Eso quiero decirle humildemente que no es cierto. Uh, hemos logrado grandes momentos de unidad en Venezuela, que ha desafiado a una dictadura, que ha rinconado a un régimen, pero por eso necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Les puedo decir hoy con certeza que podemos volver a reunificar con esta primaria a la alternativa democrática, pero que necesitamos apoyo para proteger a esos que están en terreno. ¿Qué pasos debe tomar la oposición en caso de pérdida electoral? ¿Hasta qué punto debería la oposición mirar más allá de, la, de las elecciones presidenciales en 2024 hacia las elecciones locales, estatales y parlamentarias en 2025? Nosotros tenemos que prepararnos para el ciclo electoral. Es paradójico porque, de nuevo, estamos en dictadura, pero tenemos que prepararnos para lograr suficiente unidad, suficiente estabilidad a lo interno de la alternativa democrática para lograr gobernabilidad también. Es decir, el ejecutivo no es suficiente. Yo fui presidente encargado durante cuatro años y 30, y tres meses. Perdón. Solamente la unidad en ese caso no es suficiente. Nosotros estamos preparándonos desde ya para lograr los acuerdos en conjunto con la primaria para tener un acuerdo país. Eh, y pongo un ejemplo eh, sencillo. El que llegue segundo en la primaria en el 22 de octubre no puede perder. Tiene que ganar de segundo el que llegue tercero no puede perder en un país en dictadura y como Venezuela porque sabemos que es sujeto de persecución porque sabemos que va a estar la tentación constante de la dictadura, de encarcelarlo de hacer lo que hicieron en el 2018 en Venezuela o Ortega el 21 en Nicaragua por lo cual no es que lo estamos pensando no, ya lo estamos haciendo preparándonos para ese ciclo uh, electoral, entendiendo que estamos en dictadura y que el que gane o el que participe como yo lo estaba haciendo puede ser sujeto de persecución. Entonces, de nuevo, nosotros podemos contener en ocasiones con protesta no violenta a la represión de la Guardia Nacional, pero difícilmente a países que intervienen directamente en Venezuela, como Rusia uh, o China, que también van a buscar perturbar uh, el escenario. Estamos preparados para el ciclo, estamos preparados incluso, o nos estamos preparando incluso para prevenir el escenario eh, Nicaragua. Y vuelvo al punto que lo voy a repetir durante todos estos 60 minutos. Buscar protección para los que están en terreno. Es muy duro, y lo puedo decir en primera persona hoy, uh, resistir el asedio, la tortura a la familia, la persecución, el vilipendio y el uso de fake news, uh, incluso por superpotencias, como el caso eh, de Rusia. Y eso sí podemos hacerlo desde los que estamos en este espacio hoy seguro. Uh, hoy yo puedo hablar incluso, uh, me siento seguro de hablar aquí, a menos que saquen algunos carteles, no ha, no ha pasado hasta ahora, <risa> esperemos que no pase, eh, pero yo creo que es muy importante uh, ese mensaje y les pido a ustedes también, no solamente la empatía con hoy pasar el día con 5 dólares, avíseme si alguien lo logró, sino también levantar la voz para proteger a esos que están en este momento luchando por esa elección, por ese ciclo electoral y por ese acuerdo país ...para enfrentar a Maduro? Eh, para llegar a estas elecciones en condiciones mínimas... ...el régimen tiene que eh, hacer algunas concesiones... ¿no? Eh, ...como usted ya, ya ha mencionado. Eh, la eliminación de las sanciones... Eh, ...es un tema primordial para el régimen. Si bien esto puede ser un incentivo valioso en las negociaciones las sanciones que ya se han levantado y las concesiones que se dieron recientemente, por ejemplo, a, a Chevron, eh, no han sido recíprocas eh, por parte del régimen. Eh, ¿Ha socavado esto la credibilidad del sistema de, de sanciones de, de, de Estados Unidos? Primero, solo tengo una consideración. No me gusta hablar de condiciones mínimas. Nosotros, nosotros no luchamos por, por nuestros mínimos derechos, luchamos por todos nuestros derechos. Pero entendiendo que estamos en una dictadura, vamos a buscar un algo competitivo para derrotarlos, incluso en su terreno. El sistema de sanciones, que es una herramienta, creo que ha habido un falso dilema, incluso en Washington, queriendo contraponer las sanciones a la negociación. No son contrapuestas, son uh, una eh, parte de, digamos digamos, dos caras de la misma moneda. El incentivo ya ha sido vocal, Maduro. El dictador ha sido vocal en esto. Es levanten las sanciones y les doy elecciones libres, reconociendo que no hay elecciones libres en Venezuela, reconociendo que les duelen las sanciones. Miren, les duelen las sanciones a los dictadores, lo puedo decir con conocimiento de causa. Les molesta a ellos y a los corruptos que están sancionados a, alrededor de ellos. Tienen que ser ejercidas. La licencia a una petrolera no puede ser renovada si no hay adelantos importantes ...en la negociación... ...sería entonces... ...quitarnos la única herramienta... ...que tenemos... ...para enfrentar... ...al régimen... ...por lo menos a nivel internacional... ...a lo interno ya lo hablamos... ...la organización interna... ...convertir la elección... ...del año que viene... ...en una stoning election... ...para activar una transición... ...movilizarnos... ...proteger a los que están en terreno... ...lograr la reunificación... ...del país... ...entonces... ...no podemos ver esto... ...y lo digo por la renovación... ...o no de la licencia... ...como... Eh, ...acciones contrapuestas... ...si no son acciones que deben estar en simultáneo, no es O, es Y. Es la posibilidad de un acuerdo y la presión a través de sanciones y la organización interna y la protección de los que están en, en terreno. No se puede debilitar las pocas herramientas que tiene el mundo libre para ser responsable a Maduro, a Putin y a los violadores de derechos humanos. Hablamos un poco de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son un componente crítico del aparato represivo del régimen. Al mismo tiempo, se trata de una fuerza con una multitud de actores y intereses, algunos divergentes. ¿Cómo podemos lograr que se inclinen hacia la democracia y apoyen una transición? ¿Qué quieren los miembros de las Fuerzas Armadas a cambio para apoyar la salida del régimen? Lo primero, entender que la Fuerza Armada es un componente, el principal pilar interno que sostiene a Maduro. Eh, es un componente fundamental para cualquier transición, para estabilizar el país, para ejercer soberanía, para contrarrestar a grupos irregulares hoy presentes en Venezuela. Lo primero. Eh, lo segundo, verlos como parte de la sociedad. Un sargento puede estar ganando entre 12 y 17 dólares al mes es decir, si un maestro gana cinco ellos ganan dos veces o casi tres veces más pero igual evidentemente es absolutamente insuficiente, es decir, tienen los mismos problemas que todos los venezolanos yo creo que ahí hay uno de los principales incentivos directos que los va a beneficiar en un cambio político distinto a la élite, digamos, la cúpula de eh, ese régimen que obviamente están comprometidos eh, algunos por delitos de lesa humanidad por corrupción, y lo recoge por cierto el informe de la ONU en su punto 121 que realizara en su momento la alta comisionada Michelle Bachelet, cómo la corrupción retroalimenta el sistema represivo en Venezuela. en muchos regímenes autoritarios. Lo que hay que hacer es señalar claramente, hacerlos responsables a los que tienen que ver con actos delincuenciales y trabajar de cara al acuerdo en el proceso de justicia transicional y los incentivos correctos para facilitar un proceso. Pasó en Barinas en el 2021, por eso la elección es tan importante en el, en el caso del 24 y de legitimarlo a través de la solución de la participación de la gente. Bueno, como lo indica su nombre, esa es un centro para el estudio sobre temas internacionales y estratégicos, Bien. subrayo lo, lo estratégico. Eh, en el escenario que ocurra una transición eh, hacia la democracia en Venezuela, eh, ¿cómo puede mantenerse el control del territorio eh, eh, que ocupa hoy fuerzas irregulares, eh, guerrillas, sindicatos, eh, organizaciones criminales que controlan una, una parte importante del territorio eh, con el beneplácito eh, del, del régimen de Maduro? Precisamente fortaleciendo la Fuerza Armada. ¿no? Y la institución, es decir, un sargento que gana 17 dólares al mes o 12 dólares al mes uh, versus la presencia irregular del de, de, de ELN o de ciencia de la FARC, por ejemplo, en el sur de Venezuela para extraer oro ilegal, no tiene los incentivos correctos para ejercer soberanía. Por eso decía, hay que ver la Fuerza Armada como un componente de la sociedad obviamente venezolana, como el pilar hoy de soporte, diferenciando lo que es la cúpula del resto de la Fuerza Armada, pero uh, el rescate de la soberanía en Venezuela hoy, Uh, entre entredicho, no solamente grupos irregulares también presencia de fuerzas eh, foráneas tipo Rusia, por ejemplo, y algunos enviados para extraer eh, minerales, se contrarresta solamente con uh, ejercicio de soberanía, derivado de seguridad jurídica derivado de la protección del Estado a sus funcionarios para que puedan ejercer su rol, que va a tener que ver también con, obviamente el, el pertrecho incluso uh, de la Fuerza Armada hoy un sargento y debo decirlo con pena, porque es una institución que representa a mi país también y que queremos recuperar, mira, se viste de harapos de alguna manera, uh, incluso. Entonces, va a tener que ver con el ejercicio correcto uh, de, la, de la fuerza y el poder del Estado, uh, recuperado y no la especie hoy de Estado fallido uh, que representa Nicolás Maduro. Vamos a hablar un poco de la corte penal internacional. A pesar de los esfuerzos del régimen para crear la percepción que el sistema judicial en Venezuela funciona como debiera, la corte penal internacional seguirá investigando los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro. Uh, gracias a la solicitud de 800 uh, 8.900 víctimas, perdón. ¿Crees que ¿La investigación de la CPI ha incomodado al régimen? ¿El régimen se está cuidando de no cometer más abusos? No solamente incomodado, asustado incluso. Es decir, es un temor latente de, eh, el, digamos, la línea de mando, principalmente la más alta de la Fuerza Armada. Hay una herramienta, un elemento adicional de buscar justicia. Creo que, y lamentablemente los tiempos no son los que quisiéramos los venezolanos. De hecho, acudimos a esas instancias al haber fracasado, fallado y estar en la ausencia absoluta en instancia venezolana. De hecho, la colaboración del Estado en la perpetración de estos crímenes. Y el reconocimiento también del asesinato de Fernando Albán, torturado hasta la muerte y simulado en suicidio, del capitán de Corbeta Costa, Arevalo, de jóvenes protestando por sus derechos en, en las calles. Lo mejor que podemos hacer con nosotros, con la Corte Penal Internacional, es fortalecerlo y agradecer a las víctimas. Es muy difícil para una víctima relatar una y otra vez su testimonio. Es recordar cada vez que te torturaron, es recordar cada vez que a un familiar le hicieron daño. Uh, y lo primero que debo hacer es reconocer la labor de las víctimas, familiares de las víctimas, ONGs, que han logrado poder, en conjunto, con todo el respaldo, por supuesto, Uh, de ONGs, partidos políticos asamblea nacional llegar a esta instancia si sí le molesta, no solamente molesta asusta al régimen y lo que quisiéramos nosotros es justicia reparación uh, no repetición uh, y creo que es importante buscar mecanismos de nuevo, de hacer responsables a estos dictadores proteger de alguna manera si se atrae la disuasión uh, a los que están en la, en la línea de frente defendiendo Uh, los derechos, ahora aquí la crítica constructiva son los tiempos ¿no? o sea, mientras eso pasa no han detenido del todo, siguen los presos políticos en Venezuela, tratan de simular un sistema eh, de justicia y sigue pasando tengo una crítica constructiva con respecto a las herramientas que tenemos, miren la Carta Interamericana de los Derechos Humanos es ejercible si la pudiéramos ejercer, estuviéramos en la situación de la Corte Penal Internacional por primera vez en América, de un régimen en ejercicio. No estamos hablando de crímenes anteriores, no estamos hablando de buscar reparación, estamos hablando de lo que está pasando ahorita en Venezuela. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, mira, que dar es más bien celeridad a esto, apoyo de los países. Eh, vecinos, ejercicio de la Carta Interamericana Buscar mejores herramientas, las que tenemos no han sido suficientes Si no estuviéramos ya en democracia en Venezuela No solamente tratar de culpar a la oposición o revictimizarla porque no había unidad Y por eso no tenemos dictadura, no es cierto Es decir, nosotros tenemos que buscar más y mejores herramientas Para proteger a esos presos políticos hoy A sus familiares que están narrando una y otra vez dolorosamente Cómo torturan a su familia y lo sé porque lo he vivido a mi tío lo torturaron, a mi equipo de trabajo eh, lo ha hecho. Y a pesar de eso, estamos con la serenidad uh, de poder intentar un acuerdo, intentar una elección, porque sabemos de las pocas herramientas que tiene el mundo libre para rescatar y recuperar la democracia y sus derechos, en definitiva. Eh, los tiempos de la Corte Penal Internacional eh, son largos tiempos. Eh, y no, no responden de manera eh, rápida o suficientemente rápida eh, para las necesidades de las víctimas. Puede que la Corte Penal eh, siga su trabajo incluso en un, eh, en un nuevo contexto de transición hacia la democracia. En ese contexto, en una Venezuela democrática, ¿qué puede hacer el gobierno para la reparación de las víctimas? bueno Primero... Eh, visibilizarlos, lo primero, lo, lo que pretenden estas dictaduras es invisibilizar la lucha de los indígenas en Venezuela, de que los están desplazando, de los presos políticos, lo primero, ah, y no hay que esperar a eso para hacerlo hoy, aquí en esta sala y en cada espacio que tengamos oportunidad. Luego reparar, no es poco, el daño, y la sociedad se comporta como, como, el, como, un, cuerpo, como un sistema, como el cuerpo humano, si te das un golpe te fracturas y debes reparar, ¿cierto?, sanar uh, la reparación tiene que ver hoy con sanar heridas muy profundas uh, producto de toda esta persecución y obviamente procurar no repetición uh, eso va a tener que ver con estado de derecho separación de poderes eh, entre otras cosas y, de, y, y pensándolo lo importante es pensarlo hoy ¿sí? para poder empezar iniciar se ha hablado de justicia transicional en Venezuela se ha hablado de un plan país para reestructurar el sistema democrático para la independencia de poderes y lo hemos empezado a trabajar desde incluso antes del gobierno interino bueno, como mencionó Chris hace unos minutos, somos CSIAs. Estamos muy enfocados en tema de, de geopolítica. Uh, y vamos a hablar de, de otros países autoritarios. El régimen de Maduro se ha beneficiado de sus asociaciones con otros regímenes autoritarios, tanto dentro del hemisferio como Cuba y Nicaragua, como más allá en el caso de Rusia, China e Irán. ¿Cómo ha permitido a esta alianza autocrática mantener en el poder a Maduro? ¿Y cómo pueden las democracias desarrollar una respuesta para contrarrestar el apoyo de los autoritarios? Yo les hablaba del, del principal pilar en terreno, Fuerza Armada. ahora hay uno que hoy no es invisible ya, que es el de soporte de regímenes como el de Rusia, China, Irán. En su momento incluso Turquía facilitó parte de... ¿Cuál fue el primer elemento? El ayudar a saltar las sanciones. Eh, el régimen de sanciones impuesta, por ejemplo, a Rusia por la invasión eh, en Ucrania fue mucho más multilateral, fue mucho más, eh, digamos, rápido en términos de ejecución, lo cual eh, dificultó a un país como Rusia tener, utilizar a terceros países, parias incluso de alguna manera, para saltar las sanciones. Yo creo que el, mientras discutíamos... Eh, lo pertinente o no de las sanciones en Venezuela, la dictadura utilizaba a países como Rusia para saltar las sanciones, a países como Nicaragua para lavar oro manchado de sangre producto de la extracción ilegal en Venezuela. Entonces creo que eh, hay que hacer un esfuerzo mucho más unísono, multilateral para lograr la eficiencia de nuevo de las pocas herramientas que tenemos para desde el punto de vista internacional contener a estos regímenes, creer en este momento que la proximidad de Maduro con Putin o con Irán es solamente económica es inocente, naif, puedo llegar a decir. Los vínculos son o sea, de crimen transnacional, del lavado de dinero no tiene que ver con el sistema económico formal, es mucho más complejo, de presencia militar. Uh, en la región, y lo digo porque he escuchado que aproximarse a un dictador de manera amable digamos, uh, buscaría separarlo de Rusia o de China y además con una pequeña mejora económica, frenar lo que es la presión migratoria en la región que hoy no solamente es ambiente de venezolanos en Venezuela sino también venezolanos en Colombia, venezolanos en otros países atención con eso entonces, la aproximación tiene que ser de contención, de aproximación multilateral y de, evidentemente buscar recuperar progreso en la región, solamente posible en democracia. Eh, uno de los más importantes logros de su administración, de la, del gobierno interino, fue el trabajo que hicieron estableciendo el Fondo Humanitario eh, para la asignación de activos congelados del régimen. Eh, ...en apoyo al pueblo venezolano. Dada la persistencia de la grave situación humanitaria... ...¿cuál es el futuro del Fondo Humanitario? ¿Y cómo conseguir que la comunidad internacional... ...siga prestando atencio, eh, atención a este problema... Eh, ...frente a las otras crisis humanitarias que existen en el mundo... ...las cuales usted ha, ha mencionado? Lo primero, aproximando una solución. Eh, creo que una de las cosas más importantes que hemos eh, visto en Venezuela... Eh, incluso también eh, sufriendo de alguna manera los ciclos, los ciclos informativos, y voy a decirlo de manera eh, honesta, es decir, cuando, un, cuando una causa es trendy, ¿sí? uh, tiene más atención del media, uh, facilita entonces eh, buscar apoyo, etc. Cuando la multiplicación de los temas, o de los issues, Uh, bueno, obviamente el mundo tiene sus propios problemas, cada país tiene problemas domésticos que, que atender no podemos pretender ser los venezolanos el centro del ombligo del mundo y las otras causas también, lo hablábamos ayer en, en el Wilson, el tema eh, Uganda, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Los que luchamos por la democracia y la libertad, buscar aproximar soluciones rápidas y tempranas que sean fácilmente acompañables por la comunidad internacional uh, es difícil y es duro porque si no se logra en ese corto periodo de tiempo, pierde la atención y la oportunidad de, de, de atención. Así que hay que buscar Victoria, este plan como el Fondo Humanitario, que debo agradecer a los países del mundo que han colaborado además, uh, directamente a los países receptores de migrantes. Uh, la crisis migratoria venezolana, siendo una de las más grandes del planeta Tierra, uh, ha recibido el 10% de lo que recibió, por ejemplo, en fondos la de Siria, ¿no? eh, por lo cual hay que seguir insistiendo en levantar la, la advertencia hay que seguir insistiendo poner nosotros soluciones sobre la mesa, como el fondo Monetario, como la posibilidad de los fondos protegidos, trasladarlos eh, a, a estos dos cosas que vamos a seguir haciendo. Lo acaba de hacer eh, incluso eh, los Estados Unidos. Entonces, eh, hay una, un reconocimiento del error de haber acabado con el gobierno interino el 5 de enero. Hay una posibilidad, una licencia para utilizar estos fondos protegidos y facilitar entonces eh, lograr el uso de eh, más fondos que sean necesarios. Si ustedes me preguntan, uno de los errores que cometimos dentro del gobierno eh, interino fue precisamente habernos reducido. Hay una tesis de que de año a año, hacer un, la, digamos, nuestro tamaño más pequeño, pasar de 30 embajadas a 15 o a 10, cuando era lo contrario. Teníamos que pasar de la silla de la OEA a la de la ONU. Teníamos que lograr más apoyo de más países. Pero bueno, producto también de las diferencias internas en, en, en el país, tuvimos que sacrificar un poco de, de ejecución por gobernabilidad. O sea, hablando incluso de la unidad, también tiene sus costos poder eh, mantenerla. Así que es fundamental para nosotros levantar, digamos, la, la, la, la voz. De nuevo, visibilizar a esto porque va a ser cada vez eh, más necesario, hasta que no frenemos, la causa de la emergencia humanitaria compleja que es la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Bueno, ayer se dio la noticia, como usted ha mencionado, de que el Departamento de Estado había descongelado la cuenta bancaria previamente controlada por el gobierno interino, que hoy contiene aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Qué hará la oposición con el dinero? Con el dinero. Bueno, precisamente estábamos comentando del de, eh, Fondo Humanitario. Sí. Eh, hay muchas necesidades en Venezuela, tienden a infinito. Desde el gas doméstico hasta medicinas eh, esenciales para enfermos crónicos, quimioterapia, eh, niños esperando trasplantes. Es decir, la necesidad en Venezuela es infinita. Por eso alguien se atreve a cruzar el Darién. Nadie lo hace por, por gusto, se lo digo hoy otra vez. En primera persona Nadie sale de su país uh, eh, por gusto Lo hace por mucha necesidad, por persecución Incluso hasta por, hasta por miedo Creo que este proceso uh, es fundamental La cifra yo honestamente no la he verificado Por cierto, leí la cifra ayer eh, Por un portal de noticias O uh, una agencia de noticias estadounidense Creo que la cifra no es precisa por cierto uh, Pero qué hay que hacer Aportar a el Fondo Humanitario. Y de nuevo, precisamente esa licencia eh, es el reconocimiento implícito y explícito del error cometido de haber anulado el gobierno interino tanto por eh, los partidos políticos que impulsaron eh, esto como haber actuado de manera neutral desde otros eh, puntos. Así que la buena noticia no solamente son la licencia para poder utilizar esto que, de nuevo, tiene que ser utilizado para causa humanitaria, sino que la buena noticia es que hay un reconocimiento que hay que restablecer la interlocución a través de un gobierno interino. Hemos hablado eh, de las víctimas humanas eh, del régimen de Nicolás Maduro, pero existe otra víctima, eh, que es el medio ambiente venezolano, eh, que ha sufrido realmente un ecocidio. Eh, eso debería ser no solo... Eh, ...un tema de importancia para los venezolanos... ...sino para eh, el planeta en, en su totalidad... ...dado la biodiversidad que existe en Venezuela. Eh, ¿Puede escribir un poco lo que está pasando en el arco minero... Eh, este, ...este ecocidio que está ocurriendo... ...y qué puede hacer la comunidad internacional? Mira, usted seguramente han escuchado hablar del término diamantes de sangre... Sí. Eh, ...cuando nosotros hablamos de oro de sangre en Venezuela... Y, aparece a, y obviamente contrastar a veces es injusto, porque son obviamente casos distintos, lo que sucede en su momento en, en África eh, con lo que está pasando en Venezuela, pero las consecuencias son muy similares. ¿Qué podemos hacer? Mira, eh, penalizar el, el, el uso de oro venezolano extraído de forma ilegal, ya se ha hecho antes eh, en el mundo, no es complejo. Ellos utilizaron inicialmente Nicaragua eh, para lavar parte de, lavar entre comillas, es decir, blanquear. Este, este oro, lo que sucede en el arco minero es la suma de todas las tragedias de la humanidad concentrada desplazamiento de indígenas, trata de personas, de niños esclavitud moderna, destrucción del Amazonas, lavado de dinero, tráfico de armas es decir, es la suma de todo y de nuevo, cómo se le hace responsable a un dictador por esto, obviamente nuestro rol, atacar el origen y la causa de esto que es la dictadura ¿no? para poder eh, tener un trato responsable con, con el medio ambiente, las, las fuentes de agua, es un tema muy delicado en este momento, pero en específico se puede crear legislación y se intentó a través del Parlamento Europeo por cierto uh, de penalizar el oro que venga uh, identificado con uso ilegal y disminuir los incentivos obviamente de su uso, esto, esto va a ser complejo porque este es uno de los principales soportes económicos hoy de la dictadura. Cuando hablamos de la Fuerza Armada, por ejemplo, ellos distribuyen minas uh, para el sostenimiento de distintos grupos en pugna en eh, el poder, que fue uno de los orígenes en este momento, o las causas, mejor dicho, de la raza o especie de raza interna y persecución que tiene el PCV en este momento, el interno de Venezuela, y las consecuencias inmediatas. Recibe financiamiento del ELN. Por lo cual los incentivos para abandonar el territorio nacional o cesar el conflicto en Colombia son menos. No, no solamente es importante eh, la democracia por temas venezolanos, no como afecta solamente ese tema de financiamiento en la región. El incentivo que tiene Rusia también para buscar fuentes minerales de ¿no? financiamiento en el caso de eh, Venezuela. Por lo cual hay que prestar a especial atención, sobre todo, a este, este esquema de saqueo uh, en, el arco, en el arco minero y lo que representa en el drama humano Bueno, usted ha tenido varias reuniones aquí en Washington esta, esta semana uh, incluso en, en el Capitolio con republicanos, tanto con demócratas uh, ¿Cuál fue el mensaje? Usted. No normalizar las relaciones con Maduro eh, es normalizar una dictadura ya hemos visto lo que sucede cuando se aproxima por vía económica a un dictador, sucedió en Rusia hemos visto lo que sucedió también eh, en Cuba hay mucha crítica en el régimen de sanciones eh, etcétera, insisto y no es que soy defensor eh, de uno u otro, soy defensor de las herramientas que tenemos, de nuevo eh, el mensaje es no da resultado, normalizar una dictadura no Mejora la situación geopolítica, no tiene consecuencias económicas, está también demostrado. Lo que debemos hacer es potenciar y mejorar las herramientas para recuperar la democracia. Segundo, la posibilidad de la protección a los que están resistiendo en terreno. Crear los incentivos correctos para evitar la persecución, para evitar que tienen que ver con sanciones que tiene que ver, por ejemplo, con no renovar una licencia el próximo 26 de mayo si la dictadura no da pasos correctos de cara al acuerdo o a la elección libre y justa que estamos exigiendo, empezando por la fecha, empezando por la invitación a la comunidad internacional de observación ah, fundamental y eh, adicionalmente, precisamente, sostenernos en nuestra relación bipartidista, volver a alinear, a la comunidad internacional. Si usted me pregunta, uno de los principales logros del gobierno interino no solamente fue el reconocimiento, fue la alineación en simultáneo de la comunidad internacional de cara a una herramienta innovadora en el 2019 de lucha para recuperar la democracia. Así que estos son, han sido los mensajes que hemos estado consistentemente llevando en las diferentes instancias del gobierno americano y que pretendemos, pretendemos por cierto además seguir haciéndolo en los diferentes eh, países, si logramos Imaginemos un segundo, proteger a los que están en el terreno, lograr la fecha de elección, lograr los incentivos correctos para evitar la persecución, sino para que se sienten a lograr un acuerdo, la fecha de elección presidencial, la democracia puede tener un caso de éxito. Si algo necesita hoy la democracia, no es resignación. O sea, no es acostumbrarnos y aproximar amablemente a un dictador. Si lo, lo que necesita hoy la democracia, los más vulnerables, los migrantes, la estabilidad... En la región es precisamente eh, un caso de éxito, una ventana de oportunidad y, y creer. Yo lo decía ayer: eh, había un joven de San Cristóbal ¿no? eh, que preguntó que era escéptico en este momento. Bueno, hemos pasado por mucho en Venezuela y les digo algo: hemos hecho de todo en Venezuela. De todo hemos hecho en Venezuela. Hemos protestado miles de veces, a mucho riesgo. Hemos unido a la oposición. Hemos. Eh, innovado con un gobierno interino inédito uh, en este siglo hemos intentado negociaciones, hemos ido a elecciones hemos ganado elecciones, nos han arrebatado elecciones, hemos deslegitimado el régimen, entonces cada herramienta es que tenemos que verla ahí, en que, bueno, no han llegado al objetivo, pero hemos debilitado profundamente a un régimen y hay que potenciarlas entonces yo entiendo que Carlos de San Cristóbal puede estar escéptico pero la primera potencia del mundo no ustedes que están aquí pensando estratégicamente en la democracia no, ustedes tienen que creer uh, que es posible recuperar la democracia, que podemos recuperar uh, países que están hoy en riesgo y su gente, que podemos frenar el flujo migratorio, que podemos tener una región segura uh, y en democracia. Estoy seguro que eso revertirá entonces la tendencia en Uganda, en Nicaragua, en Bielorrusia, en creando los incentivos correctos que hoy los dictadores no tienen. ¿Qué piensa Maduro cuando ve a Ortega que encarcela a... Uh, dirigentes de oposición y no pasa nada. ¿Qué piensa Maduro? Que puede seguir haciéndolo. Uh, hay que revertir los incentivos. Nosotros hemos resistido en terreno a todo riesgo, lo vamos a seguir haciendo y por eso pido protección a mi gente. Uh, estamos buscando los incentivos correctos para contener y frenar a un dictador. Estamos pidiendo que no se normalice ni se acostumbre ningún ciudadano que quiera la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos, una dictadura, una fecha de elección y la disposición presente de los venezolanos, del liderazgo opositor a un acuerdo, a una negociación, si damos los pasos correctos para recuperar la democracia. Y esas, esas malas prácticas, eh, la represión que que no tiene respuesta firme de parte de la comunidad internacional, no solo son ejemplos entre dictadores para seguir reprimiendo, sino que son eh, ejemplos para los que quieren ser dictadores Los que ¿no? tienen la pretensión claro. y, latente, y, exactamente. Y en la región eh, es obvio que hay eh, países oh, con <risas> democracias frágiles, por no llamarlos de otra manera. Totalmente. Es decir, la, la tentación populista y totalitaria está ahí. Y como vengo diciendo yo desde hace bastante tiempo y los venezolanos somos muestra de esto, la democracia siempre está en riesgo. No podemos darla por sentado. Como no den por sentado, por favor, el abrazo a su familia, el amor a los suyos, uh, a veces lo damos por sentado y un día no está. Uh, los venezolanos dimos por sentada la democracia. Nos alejamos del aparato público, lo dejamos en, te, en manos de terceros eh, y cuartos. Todos tienen un rol, en, obviamente, en sociedad. Todos tenemos un deber y un derecho que defender. Los derechos, decimos en Venezuela, ni se mendigan, ni se piden. Se exigen y se defienden. Pero también hay un, hay un deber democrático profundo en este momento en los países que, que gozan de democracia. Es mucho más difícil recuperar la democracia que protegerla. Así que en estos países, en nuestro país de Latinoamérica... ...con uh, fragilidad institucional... ...hay que fortalecer la libre prensa... ...hay que fortalecer las instituciones... ...hay que fortalecer el, el tercer sector... ...hay que fortalecer eh, las ONGs... ...hay que darle voz... ...a los que no tienen, a las víctimas... ...es decir, es mucho lo que se puede hacer... Uh, ...y estamos a tiempo... Como, ...también, mira, uh, para mi gente... ...hay mucha gente que... ...no llegamos a tiempo... ...y lo digo con dolor... ...con mucho dolor... ...amigos como Pipo, Cecita... Uh, no llegamos a tiempo, pero estamos a, sí a tiempo para millones, uh, para millones que quieren regresar, que quieren ver florecer eh, su país y de nuevo todos tenemos una, un grano de arena que aportar en esa dirección. Quiero volver rápidamente al, al tema electoral. Eh, usted acaba de mencionar que no existe libertad de, de prensa, o que hay que, que fortalecer la libertad de prensa. Y comentábamos antes de esta reunión en, en la sala de espera eh, usted comentaba sobre el aparato de desinformación masivo que, que despliega el, el régimen de Maduro como no existe libertad de prensa eh, y, y un ambiente de, de, de poder eh, difundir ideas ¿cómo puede la oposición eh, eh, difundir precisamente su mensaje hacia el electorado? Aunque Costo personal altísimo, porque es a través de las acciones. Entonces cuando decimos que en Venezuela no está pasando nada es porque no vemos a marchas con millones en las calles. ¿No? Porque es la única forma que tenemos de comunicar y hacernos ver. Porque eso también es una, una paradoja a resolver rápido. El aparato de desinformación es, en Venezuela es brutal. Está apalancado además en el ruso, en lo que representa eh, RT para la región, o Sputnik incluso, que tiene un, un faro repetidor en Telesur que controla absolutamente el régimen de Maduro. Es decir, un aparato de desinformación eh, multicanal. No solamente a través de redes sociales, lo validan algunos medios de comunicación, los ciudadanos se confunden cuando ven un medio de comunicación que no saben de dónde viene y tienen un check, uh, repitiendo mentiras. Eso es lo que llaman validación de un fake news. Uh, y lo que nos toca hacer a los venezolanos es volver a los años 50. A un papel, a una marcha, a un cartel, a una asamblea, al boca a boca, a pesar de que nuestro único mecanismo de comunicación en Venezuela son las redes sociales, pero están muy eh, intervenidas. Por eso la acción es la que comunicamos. Por eso es tan difícil a veces visibilizarnos en terreno, porque solamente somos visibles o cuando nos torturan, o cuando somos millones en las calles, o cuando meten preso a un o, opositor y es difícil manifestar eso. Por eso, las herramientas, la libre prensa, las, las que tenemos para, para comunicar, a veces los ciclos informativos en sí mismos que son naturales en cualquier eh, medio de comunicación, país, juegan incluso en contra, paradójicamente, de la, de la democracia como tal. Así que hay que, hay que buscar contener esto. Eh, obviamente hay un debate mundial con respecto al fake news, hay un debate mundial con respecto a la inteligencia Artificial. si ustedes empiezan a hacer estas sumas, eh, en países como Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia, bueno, tenemos un tema que, que contener. Incluso, leí mucho sobre el famoso blue check de Twitter, seguramente ustedes también. Eh, todos entramos en el debate uh, del blue check. Más allá del tema económico, de cuánto cuesta, de cuánto no cuesta, que, que puede dar para debate, sobre todo en países, insisto, que ganan 5 dólares al mes un maestro o un profesor. Miren, es el tema de la validación de la desinformación. Porque el famoso Blue Check generaba una, un halo de veracidad. O sea, imaginen esto en manos de granjas de bots o de trolls, como llaman algunos, todavía no conectadas directamente a inteligencia artificial para generar mayor rapidez, sino incluso eh, humana, cómo afecta la percepción de la realidad, incluso no en Venezuela, porque en Venezuela no hay forma de, de, de, de distorsionar que no tengo para comer. En Venezuela no hay forma de distorsionar que no tengo para cocinar, que no tengo para dar un antibiótico a mi hijo, eso no informa. Pero sí, cuando lo vemos desde aquí, cuando lo vemos desde la seguridad de esta ciudad, ah, distorsiona absolutamente la realidad. Así que el reto que ustedes debatieron de la verificación, de la validación... Eh, de fake news, agreguen un capítulo estratégico importante a, a cómo hacerlo eh, en terreno no a costo de una marcha reprimida, porque eso es lo que sale en los medios de comunicación reprimieron la marcha de los profesores y trabajadores en Venezuela y es la única forma de poder ser eh, noticia, de nuevo las herramientas que tenemos hay que mejorarlas hay que eh, acelerarlas y ya hablaré más del blue check luego para cerrar bueno, los temas, los temas, señor presidente, que hemos discutido hoy siguen abiertos eh, y no hay soluciones fáciles, como usted lo, lo, como lo, ha, lo ha planteado. De hecho, la, la Pero hay soluciones. Hay soluciones, pero no son fáciles de conseguir. Eh, pero creo que nos vamos eh, de esta reunión con el ánimo de seguir luchando por la democracia en Venezuela. Y queríamos darles eh, las gracias. Eh, no solo por su presencia hoy y, y compartir sus, sus eh, comentarios con nosotros, sino por su coraje, su valentía y, y los sacrificios que usted y su equipo están realizando para una Venezuela próspera y democrática. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, gracias